Noveno paso. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo, implicaba perjuicio para ellos o para otros. Conocimiento. Habilidad para escoger el momento oportuno y cautela. Estas son cualidades que necesitaremos cuando demos el noveno paso. Después de hacer la relación de las personas a las que les hemos hecho daño, de haber reflexionado cuidadosamente sobre cada caso, y de haber tratado de tomar la actitud debida para proceder, nos daremos cuenta de que la reparación directa de nuestras faltas divide a las personas que tenemos que abordar en varias clases. Habrá esas, a quienes debemos de abordar tan pronto como tengamos una confianza razonable de que podemos conservarnos sobrios. Habrá aquellas, a quienes solo podremos reparar parcialmente los daños que les causamos, si la revelación completa de nuestras faltas ha de ocasionarlos más mal. Que bien Habrá otros casos En que debamos diferir la acción Y aún otros En los que por la misma naturaleza De la situación No lo podremos hacer nunca La mayoría de nosotros Empezamos a hacer cierta clase De reparaciones directas Desde que ingresamos a Alcohólicos Anónimos En el momento que les decimos A nuestros familiares Que realmente vamos a tratar De seguir el programa El proceso ha comenzado en ese terreno casi no interviene ni la habilidad para escoger el momento oportuno, ni la cautela. Ansiamos pregonar la buena noticia. Al regresar de nuestra primera reunión, o tal vez después de leer el libro Alcohólicos Anónimos, sentimos el deseo de decirle a alguien de nuestra familia que ahora nos damos cuenta de que los daños que hemos ocasionado por nuestra manera de beber, casi siempre queremos ir más lejos y admitir que tenemos otros defectos que han hecho difícil el vivir con nosotros. Este será un momento muy distinto a aquellos en que estando crudos alternábamos entre sentir asco de nosotros mismos y echarle la culpa de nuestro estado a nuestras familias y a todos los demás. La primera vez que admitimos nuestros errores fue suficiente hacerlo en una forma general. En esta etapa puede ser imprudente ponerse a desmenuzar ciertos episodios odiosos. Aunque estamos dispuestos a revelar lo peor, debemos recordar que no podemos obtener nuestra tranquilidad mental si lo hacemos a costa de otros. Más o menos en la misma forma, podemos abordar nuestra situación en el trabajo. Pronto pensaremos que alguno que está bien enterado de nuestra manera de beber y que han sido los más afectados por ella. En estos casos, Necesitamos ser un poco más discretos que con la familia Tal vez pase algún tiempo antes de sentir el deseo de hablar de esto Primero queremos estar razonablemente seguros De que Alcohólicos Anónimos nos está alumbrando el camino Entonces estaremos listos para acercarnos a esa gente Y decirles que es Alcohólicos Anónimos Y que es lo que estamos tratando de hacer En estas circunstancias Podemos admitir sin reserva el daño que hemos causado y podemos pedir disculpas. Podemos pagar o ofrecer pagar todas las deudas de carácter económico o de cualquier otra naturaleza que tengamos. A menudo nos sorprenderá la generosa acogida que se le da a nuestra serena honradez. Hasta los más severos y los más justamente ofendidos de nuestros críticos nos harán concesiones al primer intento que hagamos. Este ambiente de aprobación y de elogio tiende a desequilibrarnos al crearnos un apetito insaciable de lo mismo o puede impulsarnos del otro lado cuando, en raras ocasiones, nos reciban con frialdad y escepticismo. Esto nos tentará a discutir o a insistir en nuestro punto de vista, obstinadamente, o tal vez nos tiende a caer en el desconsuelo y el pesimismo, pero si ya nos hemos preparado con anterioridad, estas reacciones no nos apartarán de nuestro firme propósito. Después de esta prueba preliminar de tratar de reparar daños que hemos causado, es posible que sintamos un alivio tan grande que nos haga llegar a la conclusión de que nuestra tarea ha terminado. Queremos descansar en nuestros laureles. podemos sentirnos tentados a pasar por alto los encuentros más humillantes y temidos que todavía tenemos por delante. Frecuentemente inventaremos pretextos meritorios para esquivar esas situaciones, o sencillamente pospondremos la ocasión de hacerlo, diciéndonos que todavía no es el momento, cuando en realidad hemos dejado pasar muchas oportunidades propicias para reparar algún daño grave. No se debe hablar de prudencia cuando lo que se está haciendo es evadir responsabilidades. Tan pronto como empecemos a sentir confianza en nuestra manera de vivir y hayamos empezado con nuestra conducta y nuestro ejemplo a convencer a los que nos rodean que estamos cambiando o algo mejor, generalmente ya es oportuno hablarles a aquellos a quienes hemos dañado gravemente y aún aquellos que no se han dado cuenta del daño que les hemos causado. Deberán exceptuarse los casos en que nuestras revelaciones puedan ocasionar perjuicios. Estas conversaciones pueden iniciarse en una forma llana y natural, pero si no se presentara esa oportunidad, llegará un momento en que sentiremos la necesidad de armarnos de valor y abordaremos a quienes corresponda resuelta y francamente. No necesitamos dejar ver un remordimiento exagerado ante aquellos a quienes hemos dañado, pero a estas alturas las rectificaciones deben ser francas y amplias. Solamente puede haber una consideración que restrinja nuestro deseo de revelar en su totalidad el daño que hemos causado. Esta tendrá razón en el caso poco frecuente de que al hacer una revelación completa, se perjudique seriamente a la persona a quien tratamos de reparar el daño que le hemos causado por ejemplo no podemos descargar sobre los hombres de una esposa o de un marido que no sospecha nada de ello una relación detallada de nuestras aventuras amorosas y aun en los casos en que estos asuntos tengan que discutirse evitemos lesionar a terceros sea a quienes fueren no aligeramos nuestra carga cuando atolondradamente hagamos más pesada la de otros. En lo que se refiere a este principio, son muchos los aspectos de la vida en los que puede surgir más de un problema peliagudo. Pongamos, por ejemplo, que con préstamos o abultados nuestros gastos de representación, hemos hecho mella considerable en las finanzas de nuestra empresa. Concedamos que esta situación puede seguir pasando desapercibida si no la mencionamos. Confesamos en el caso nuestras irregularidades en la empresa si tenemos la certeza de que nos van a despedir. Vamos a ser tan exageradamente rectos en la reparación de los daños que causamos que no nos importe las consecuencias que ello acarrearía a nuestra familia. O consultamos antes a aquellos que pueden resultar afectados. Le exponemos el caso a nuestro consejero espiritual, pidiéndole encarecidamente a Dios que nos ayude y guíe a obrar debidamente en el momento propicio, cueste lo que cueste. Desde luego, no hay una respuesta que satisfaga todas las dudas, pero todas requieren cabal buena voluntad para reparar los daños que hemos causado, lo más pronto y hasta donde sea posible, dentro de las circunstancias especiales de cada caso. Sobre todo, debemos tratar de estar absolutamente seguros de que no nos estamos demorando porque tenemos miedo, porque la buena voluntad de aceptar todas las consecuencias de nuestros actos pasados y de asumir la responsabilidad del bienestar de otros es la verdadera esencia del noveno paso.